Hola a todos, mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal Aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia Primero que todo quiero agradecerles a ustedes, sí, a ti A cada personita que ve mi video, le da y like y comenta, muchas gracias Bueno, a lo que vamos al día de hoy En el día de hoy eh, quiero mostrarles eh, fotos y videos de mi cumpleaños Es cierto que mi cumpleaños ya pasó, pero creo que en este canal... Eh, Debería de haber como cómo decir Un recuerdo de las cosas que he vivido aquí en Rusia celebrando mi cumpleaños Pues nada, más adelante les demuestro Luego de celebrarlo en el restaurante Nos fuimos a un lugar donde hay carros de carreras Y tú puedas montar Luego el muchacho te explicaba cuál era el acelerador El freno y todo ese tipo de cosas También te explicaba que deberías de parar cuando el reloj terminara Es decir se detuviera el tiempo. Y en mi cumpleaños estoy obsoleta a que me pasen cosas malas. Lo que es la vida. Si te pregunta por qué estoy vestida así, esa es la ropa tradicional de Georgia. Mi segundo cumpleaños lo celebré en un restaurante georgiano. y hoy por nuestra georgiana familia quiero de Ты ее нормально снимал, то есть что это?